¡Muchachos! Hace mucho, mucho, pero mucho, mucho, mucho, mucho frío, pero estamos con toda la energía, toda la buena onda, para decirle a todos ¡Upa! ¡Chalupa! upa chalupa ¿Cómo está mi muñeca? ¿Cómo está? ¿Qué güey? Bien. ¡Ay! ¡Se me apagó la luz! No, hasta la luz se te apaga. ¡Ay! ¡Con el frío! ¡No, no prende! <risa> penden! son onda disco! ¡Ay sí! que estoy colgado! ¡Estoy, estoy colgado! ¡Si está mal en la situación! pues ¿No ves que mira, ¿Quieren ver algo? Mira, mi casa está tan penca Mira esta, esta pieza, mira Aquí está la pared, Ajá. ¿no es cierto? Mira, le pego a la pared A ver Y, y se va la luz, mira, le pego a ¡Ah! la pared grande ¡Ah! no! Es que es touch Es una, una pared touch Ay, todos juran que uno en la tele viene, viene en mansiones Que no, oh, hay una cuestión de uno Humilde nomás es casi inteligente. Humilde Oye, Claudia, que hace frío. ¿Qué hace frío? Oye, ¿qué hace frío? Bueno, la verdad Tala. yo no tengo mucho frío porque estoy con calefacción central. Pero Ay, sí hace ella, frío. Así, pues, ella es bastante sola, weón. Claro, y también como tú, tampoco, tampoco te has bañado, estoy con el calcito de la cama. No, ¿todavía? no me bañé, no alcancé, debo reconocerte. Puro eso pelito no, mojado nomás Eso no lo mal aire porque es feo. ¿Ah? <risa> eso es feo, decirlo al aire que no te has bañado porque la le baja original. el style dices tú oye mira sabes que como siempre en la mañana partimos con algo estaba buscando mis gorritos para el frío espérate ¿dónde puedo dejar? Te voy a dejar aquí? ¿me veo o no? a ver y Mi primero mira con y este no gorrito le caiga el celular porque siempre oye, te este cae este tiene, tiene algo histórico fue cuando estuve en el mundial de Francia en 98 original lo compré allá Qué, qué buena, lindo. mira mira se ve ¿no? mira ve después con este otro ¿Cuál es un poco. A mira, ver, como otro. Cuando con don Francisco cuando se ponía los gorros te recuerdo cuando se ponía los gorros <ríe> Este fue cuando fui al mundial de Brasil ¡Ea! Ah, ese estuvo bueno Ese mundial no, estuvo, estuvo, no, para estuvo para El francia. El de, de Francia estuvo mejor Pero para mí el más importante es este mira. Este, el que me llena el corazón La vida y todo Mira. A ver, a ver ¡Oh! No se ve Tiene la el... luz de tu casa este, ah, la U. Eh, fue este el mejor, el del agua compadre ¿eh? así que un saludo a todos los chunchos que nos están siguiendo en la mañanita, no había todo los oye lo, lo, ojalá, luego vuelve el fútbol ¿eh? sí, ojalá, ¿sabes? ojalá, eso estaba están bien, tratando está, que vuelva lo más pronto sí, posible pero sí sin... las eliminatorias uh -huh. que se tenían empezado a jugar ya, se van a jugar en el en Europa para que lo dejen a jugar Europa acá, lo harían allá porque vamos a estar un poco más avanzados por el coronavirus en Europa, parece, ya. oye voy a cuénteme pie. los presento, yo los presento a usted, Cuéntame, cuéntame. Antes, de, antes, antes, antes. Sí, pues antes estoy esperando director, aquí. Antes de nuestros invitados que están ahí los dos, con una cara de aburrido, los cagamos sí. a la 9 de la mañana, los despertamos, <risa> wey, los cagamos no, ricos. ¡No odian! ¡Ja, se no, bañaron, ¿ah? ¿eh? <risa> Escuché por ahí uno, apuren la weá, falta respeto, <risa> los actores, weón. <risa> tengo sueño. Muchachos, este programa se llama Upa Chalupa y también queremos premiar a la foto Upa Chalupa, que la mejor foto a fin de mes será premiada con dos pares de lentes de ópticas galán. ¿eh? Ay, qué temino. Eh. Me ido rico, yo me, soy rico de aquí para arriba porque para abajo tengo <risa> la cara en el cuerpo, no digas eso, pues no, que bueno, sí, van a ser tus seguidoras, pues Kiwi Oye, muchachos, manden su foto para chalupa. Ustedes, bueno, ahí a, ya saben cómo es la foto, si a lapa, si a ponerse alguien a lapa, a, su, a su mamá, a su papá, a su señora, a su hijo, para que a fin de mes sigan estos lentes de ópticas galán Sí, pues tenemos muchos artistas que han puesto el gato arriba, el perro. Sí, y... pues. Muchas bueno, otras cosas los, más. los invitados de hoy día ya mandaron su foto de Chalupa que la vamos a mostrar en su programa. Sí, está muy buena, muy muy hoy buena. Hoy tenemos y dos, gran, dos grandes actores, dos grandes actores. Hoy sí me encanta. Lo siento. Buena onda, buena energía. Están con su obra de teatro ahí a través de internet. Hoy día nos acompaña de Lupa Chalupa, mi compadre, el señor Cristian Zúñiga y el gran Alvarito Morales. Buenas muchachos. Sí, Hola. No, gracias por levantarse <risa> tan tempranito, yo sé que es complicado, pero aquí estamos estás, levantando la mañana de todos los que nos ven. ¿Cómo están? Está, invitación? Muchas gracias. Qué bueno. ¿Se bañaron? Sí, eso, eso, muchas gracias por invitarme. Sí, no. yo, yo me bañé para sacarme las bolsas del ojo un poco. Ah, bien. <risa> ¿Tú me, que yo te me dañaste, bañé, ¿no? me bañé y con abuela. Para poder estar por... despierto. ¿En serio? Ah, ah. No, yo pensé no, que. Locos. No, pero es que. No, no, yo no, no, no por <ríe> es que yo, yo me daño todos los días con la abuela. ¿Por Porque soy valiente. No, porque, mira, un día eso, eso, esos típicos cursos de crecimiento personal, ahí crecimos. ¡Ah, ya! No, no, no. no. Eso, <risa> <risa> he, he hecho varios, yo he hecho varios. <risa> no, es que usted todo de, de la energía. Y un gallo me explicaba que, escuchar, que la abuela. Te, te activa n cosas en la mañana, menos, menos, la, menos descanso, pero te, no el no cerebro, es. la inflexión, todo eso. Y yo como, yo soy medio huevado en la cabeza, dije, mira, si soy capaz de bañarme a las 6 de la mañana o a las 7, que me levanté con una abuela, soy capaz de hacer cualquier cosa del día. Y llevo como dos años bañándome con una abuela, nunca me he resfriado. Ahora mi baña es y eso sí, pero yo, ¡ah, ¡Oh, ah, oh, oh, oh! Sí, ¿caché? No, no, estoy como una mujer el la perro, pero llevo como dos años más. Eh, son cosas que uno lo hace para afirmar sus pensamientos, ¿no? inseguridades, no sé, o, pero no le hago daño a nadie, como digo yo. No, a nadie. ¿Ve? Mira. <risa> Mira ¿eh? tú, así es la cosa. Pues, <risa> tico, bueno, ¿eh? No sé si se quedaron ah, parados sí, si no, por sí. el wifi Tengo o quedaron doctor. así como, ya. <risa> Tengo mi lado autoril también, sé ¿sí? si sí soy profundo. Oye muchachos, ¿hasta ahora ustedes en, en cuarentena están durmiendo? ¿Están levantaditos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido estos días? estos días, estos meses en cuarentena. Primero. Dale. ¿Ah? Es que quiera. Bien, primero. Ah, ya, bueno. no, A ver, Ya tú. voy, voy, voy, voy, No. <ríe> es que yo siempre dejo que abro, abro, hable Alvarito primero, que es mucho más importante, te das cuenta. Ah. Pero bueno, ya que. <ríe> te dio un paso. Es más, eh, se le claro, más es más galán, tiene más llegada, hace pisa, o sea, al corta la, ya no, hace no puede, pisa, es este. oye, no, yo mira, la verdad es que mm, descanso, no, no, no, me, no, no me levanto tarde, ¿eh? descanso, descanso, trato de descansar lo que más puedo, pero es que hay esta cuestión de estar en la casa, no, no es fácil, hay que ponerle, porque hay que estar conectado con el niño, yo trato de escribir un poco de, de teatro, como hablábamos antes de salir al aire, y, y, y por lo general escribo en la noche, weón, me dan las tantas, de verdad las tantas. Me he acostado a veces a las 5 de la mañana y el otro día serio? parto, sí, no parto a las 7 de la mañana como tú, ni menos con abuela como tú, pero, <risa> pero parto, no sé, yo a, a las 10 a veces ya, ya estoy, digamos, lo más tarde que me he levantado ha o sea, sido a las 10, 10 qué sé yo, pero muy si sacrificado, no estamos tempranito. Sí. ¿Ah? Es muy sacrificado, es un obrero. Sí. Sí. Es súper sacrificado. Oye, y ahora para pa sacrificarme más, te voy a hacer caso aquí, voy a empezar a bañar a, la, a las 7 de la mañana con agua el Con agua el ¿Cierto? Sí. Con agua Con agua y L. Ahora hay dice ahora que estamos todos medio cagados, hay que ahorrar también <risa> pute. Yo, yo te iba a preguntar si el curso de autoayuda te lo hizo. Eh, Abastible, weón, porque. <ríe> <ríe> <ríe> Fue un curso Digan. obligatorio. No, así que me cortaba el gas, weón. Me decía sinceros y está... No. Sí, no, yo sé, bueno. weón. Dile la verdad. On, y, y despierto, pero en un buen caso. ¿Y tú, albanito hasta ahora estás durmiendo o en pie? ¿O no, yo me despierto todos los días bien temprano, la verdad. ¿En serio? la sí. compadre. Sí, la verdad es que esta cuestión de la cuarentena, uh, bueno, te, me tiene mucho más ocupado de lo que yo pensaba en realidad, porque ahora todo sí. el mundo como trabaja en la casa, entonces todo, todo tiene que estar conectado todo el rato, lo cual es una lata, ¿sí? pero como que no hay horario, ¿te fijáis? Sí, sí no es hay horario, cuesta ser rutina. Claro pero la gente sabe que te puede llamar a cualquiera porque sabe que uno está en la casa, además. Exacto. Entonces, está todo el rato uno conectado. Esa cuestión y me no cuenta. le podía decir que, no, o sea, que andaba en, el, and, andaba no. en otra parte. <risa> <risa> no, en el que baño, lo que no se no, no, no, puede decir. Estaba en el estoy baño. Estoy en el cine, no sé, o estoy ensayando una hora, no sé, todo el güey. No, no bueno. Igual yo me, no me acuesto tan temprano, lo que sí duermo todos los días siesta. Eso es sagrado para mí. ¡Oh! oh Eso es lo mejor al ¿no? A me la encanta la siesta también. Es buena la, la siesta. Tengo que dormir siete. Todo en Cristian me, Cristian me da. no me almorzar, pero dormir siete. ¿Sí? Dormir siesta. Hoy ahí están tus fotos oh. con la pizza, estamos mostrando. Y sí, ahí está, está mi pizza. Cuéntanos un poquito, ¿cómo eso va el emprendimiento de la pizza? Eh, bueno, ahora va bien. Lo que pasa es que yo, eh, cuando me salí a la tele hace como un año y medio, eh, uh -huh. decidí hacer una... Eh, bueno, incursionar en lo gastronómico, entonces armé una, una empresa de eventos en el fondo, donde ya. con un amigo italiano que nos enseñaron, trajimos un horno italiano y hacíamos pizza y íbamos a las casas, matrimonio, cumpleaños, en fin. Me iba súper bien, me alcanzamos a tener como bueno. dos trabajando, ¿verdad? Pero ah. vino la cosa del estallido social. Social. ¿sí? <ríe> y ahí me fui para la casa un rato. <ríe> Después vino, vino enero, febrero, que fue súper bueno. Y ahí no, no, ahora vino la pandemia y ahí ya cerramos la weá, digamos, ya chao. No están haciendo delivery. No, y ahí entonces un amigo mío, otro amigo, me dijo que él hace, él tiene un local. Entonces en ese local donde él hace papas, Belgian fries que son papas ¿Ya? fritas belgas. Que son como artesanales, que se te un cuento que había conocido ahí ni a raza de Ñuñoa y ahí me dijo que me instalara ya y que hiciéramos pizza delivery, y ya eso es lo que estoy haciendo como un mes, un mes y medio más. Sí, pues, eso lo vi el otro día salió en Televisión, cuando salió la, la nota sí. con Julito Vilosis, que también tuve el programa la semana pasada, y, sí, claro. empaná, y salió tu nota Oye. ahí en, en Chilevisión. Sí, Julito, qué lindo. Y lo puso empanar la querencia. ¡Qué buen <ríe> <Sí>. nombre! <ríe> <ríe> bueno. Pero, Dios, igual, se pasó. ¿no? Sí. Lo encontré genial bueno, sí, Genial, Julito Me encantó Oye, Cristian, tú siempre amaneces tan alegre todas las mañanas no? Sí Se <risa> supone que venía a echar la talla, weón No, es, es, es, sácate el personaje El, el inspector fue en salida, Es como el inspector fue en de, de, de oye Oye de no, igual, igual tengo días más oscuros Ah, sí Ay, mal, hermano <risa> Estás deprimido, hermano. ¿No? Estaba escuchando a Álvaro que, con atención, con atención. ¿Qué si fue un... lo último que dije? ¿Ah? A ver, ¿Cómo se llama el programa? A ver, a ver ¿qué día voy? <risa> Nadie sabe. Oye, estaba escuchando lo de Julito muy grosti, muy, que, que no sabía que le había puesto la empanadas, así. Sí, pues. ¿Y esa será porque son malas? Porque el personaje era bien malo. ¿o no? Era más malo que la mierda. <risa> ¿Sí que hablas tú con el, con el inspector Fuenzalía? Oye, malo. muchacho, pero... Bueno, con... pero yo, bueno, pero yo no estoy haciendo para amasado el, el ¿ah? pancito Fuenzalía. en salida. Por. Hace horas de teatro. Pancito Fuenzalía, bueno, igual. Pancito Fuenzalía, ¿ah? Fue en la... <risa> Ay, qué gracioso. Oye, un abrazo para Julito, lo quiero mucho. Tuve sí, la oportunidad de trabajar. Ahora, güey. El... Ahora, onda! <risa> Oye, No, después lo... de eso después mataste. si te que la espalda era mala, No, mataste Es pues bueno por eso, huevón. Oye, una vez <risa> tuvimos un, un, un, en un. Julio, usted sabe que Julito es del sur. Sí, se, se, arena. Se, trajo, se, trajo, arena. se trajo. Claro, se trajo un. Estábamos trabajando en una obra de teatro y se trajo un, un cordero, güey. Sí, pues. Oye, weón, y nos cocinó el cordero Venga. espectacular, weón No le puso bueno, el cordero que... la querencia, pero sí ah, <risa> Yo a Julito lo conocí cuando me tocó La, la Divina comida el programa del Chilevisión. Ahí lo conocí Se a Julito, tocó con también hizo cordero Y ganó el weón, ganó no, el sí. cordero no, si Le, le, le queda pero la raja, sí, sí, sí. Oye, muchachos Qué Bueno, sí, claro. eh, Bueno, usted aparte de ser colega, de hacer esta obra de teatro juntos Historia de matrimonio, pero también ustedes son, son compadres, son mil amigos, yo siempre yo, yo los sigo las dos las redes sociales, ahí los sapeo y siempre. Como están pareja juntos, mucho sí, pues, ¿cómo, ¿cómo comenzó esta amistad, muchachos? Eh, bueno, mira, entre bastidores, un día él me tocó, yo <risa> Aprendí, a lo vi la Prendí como la sexy que tiene. Tu yo le sentí así, un olor a pizza que me dejó loco. ¿Sí? <risa> un olor a queso fundido que, ver, que ver. tenía. No, pero hace, hace cuántas veces. Es que más me, me llamaron Oye, son, Ay, fíjate Dios que Dios somos Dios. amigos. Mira, se, se ve esto, ¿no? ¿Se ve? Sí. Ah, ya, ya. No, ¿no? Ah, verdad, po. Qué lindo. ¿Dónde haces? ¿De Juanito? Este ¿De Juanito? ¿De Juanito? Eco. Eh, sí, pues, ahí, ahí nos conocimos mundo. con Alvarito. Bueno, no habíamos. Uno siempre sabe quién es el otro, digamos. Pero ahí tuvimos la oportunidad de conocernos porque nos tocó trabajar juntos, compartíamos harto el set y ahí nos no hicimos más amigotes, digamos. Antes éramos pero amigos, no hacemos años? Pues tres, cuatro años. No. pero suficiente con eso? ¿eh? <risa> no da para mal la wea. No, yo me que era el amigo de toda la vida, wean como miente en ah. las redes sociales, weón. Bueno. Una vez Cristian me dijo que uno no se conoce, se reconoce. Ah, bueno. varias palabras del amigo acá. Bonita, bonita. Sí. No, que, si Cristian yo siempre mucho. dice, hoy, mi hermano, mi, mi hermano, mi compadre, toda la vida, weón, Alvarito. y yo le compro la weá, No, no, pero ese ¿Pero Álvaro Rudolfi. Álvaro Rudolfi, hasta oh, <risas> que... <risa> Oye, Guarón, no, de Catal conocido nomás. <risa> <risa> Oye, Alvarito, es que yo creo que cuando tú te. Oye, desperté. Pizzería, desperté, ¿ah? ¿eh? Sí, desperté. se nota. Se nota, viste, Llegando, cuando son las nueve de la mañana. ¿Qué te ha gustado, Alvarito, sí. cuando Tení la pizzería, Cristian, y todos llegan a, Ahí llegan todos los amigos cuando tú no tienes negocio, ¿no? Llegan todos los amigos este. No, o sea. Yo no sé, sí o no, acá en la casa en realidad, porque en esa época yo hacía eventos privados, entonces tenía los hornos acá. Ah, bueno. Así que sí, lo invité varias veces. Oye, a propósito, de, de, de, de cosas de cocinar y en esta cuarentena, ¿han descubierto algunas cosas que nunca he hecho en su vida? ¿Son de por lo, o sea, Los hombres los ponen a maestría, la mujer a tejer, ¿han hecho algo que, que nunca en su vida le llamó la atención? ¿Te puede contar? Sí, sí, obvio. Sí, sí. Dale, queremos saber, queremos saber, sí. queremos saber. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. ¿Quién la afortunada? ¿Qué descubrimos? ¿Qué parte tecnológica ah. ¿Ah? ah, no. es tí, eh, interesante? ¿Sí? Es, esto mismo. Ah, sí, ¿eh? Ah, sí, toda la razón. Sí, Eso pues, Hagámoslo, hagámoslo chica. <ríe> ¿Ya? ¿Ya? <ríe> ¿Claudita está <¿te hay> preparada? <ríe> Lista, dispuesta <risas> Contra uno, claro. vamos ¿eh? Total, no, no, tiene, no tiene olor la cámara así si como nos ha bañado, nos vamos a echarle olorcito <risas> No, pero es que no, pero, no, Está hablando en serio, Alvarito, ¿no? Que es verdad que la relación es sentimental Con ¿no? la videocámara es, es, un, es un medio para comunicarse con las parejas y sí, o con quizás Exacto. nuevas parejas Exacto Oye no. no es por ser hocicón, pero... Eh, ¿A quién vaya a cagar ahora? Eh? No. Es que Álvaro vive solo. Entonces tenía dos opciones. O hacía esta por la cámara o sus pobres perros, weón, pasaban... Oye, <risa> <risa> los perros ya ni laban. <risa> No, pero los no o... Oye, hasta los perros aprendieron a conectarse por Zoom para tratar de que no los... <risas> ¿Para, para que no los huevearan, para que no los no no huevearan. Ya, voy a seguir durmiendo 10 no, pues... minutos, ¿ah? ¿eh? <risas> <risas> <risas> tónica, tónica, duérmete, duérmete, duérmete, duérmete. <risas> Ay, no, si tiene lo suyo el peleito, tiene no, lo suyo. Ah, si se hace el huevón <risas> no más. Oye, pero es verdad, la cuestión, yo hablando en serio, yo, yo, yo tengo 50, ahora el martes cumplo 54 años, y yo en mi época, yo cansé hasta por leer por carta. ¿cachai? Y ahora claro. uno ha llegado a que uno, ahora por por video, ¿cachai? O sea, el medio sí. cambio que uno ha vivido en 54 sí. años. Es sí. maravilloso el cambio, porque por último ahora te ves, antes por carta estaba sí, medio La imaginación también es buena también, la imaginación también sí. es bonita. Y es lo que tiene un sí, poco. De la por literatura cámara. De sí, pues. Cristian, síganme. No, antes, antes que te voy a decir. No, no, no, no. <risa> Iba a tirar una talla para un amigo, pero mejor no. O en lo de bollada, <risa> <¿sabes>? <risa> Oye, no voy a cuidar a todos. Tallas son asesinas. <risa> Oye, Kiwi, ¿sabéis qué? Perdón, Kiwi y Claudita. Ya, eh. Dale. Es que este guante es Kiwi no deja hablar a nadie. o Si sea, esa es la weá, por eso no. <risa> la weá, oye, a todos los pelados. muy bien. Yo siempre le, <risa> le digo eso. Callado. Tiene que escuchar. Oye, <risa> no wea, le iba a decir que a propósito de esto de la videollamada y todo, eh, que yo estuve leyendo por ahí algunas cosas y efectivamente ah. se está dando mucho esto de, del tema sí. de todo tipo de relación. Y uno de los cuadros que escribimos para la obra Nueva de Historias de Matrimonio habla de un matrimonio que quedó eh, separado ¿Semparado? por Claro, uno, el, el marido quedó en Kuwait y ella ya. queda en Santiago de Chile. Y de repente deciden a tener ahí su llamadita erótica, se programan, weón, tienen unas hijas, tienen que hacerlas dormir. Y bueno, ella se desata un montón de otras cosas. Pero, Oye, entretenido. Oye, cuéntenos de la obra, porque ese, la obra ese, ese antes bella, presencial. Con la Renata o tuvo la Renata Cristian? La, ¿es, ese cuadro dices tú sí ese cuadro lo, lo, los tres lo que pasa es que partimos la Renata y yo somos la pareja un cuadro plástico <risa> <risa> te vamos la <boteándola>, wey <risa> oye no, lo que pasa es que te iba a decir que eh, eh, la pareja que se organiza somos Renata y yo pero resulta ya. que la mitad, a, a mitad de este, de este tema erótico cuando están entrando en la bola eh, eh, eh ella le cuenta que se va a ir un primo a, a pasar la cuarentena con ella. Ya. Y, y bueno, y un primo con el que tuvo alguna vez alguna cosa y por ahí no. se desencadena, ¿cachai? Entonces estamos los tres en ese cuadro. Ah, eh, la de los tres. ¿Cómo ha sido pasar la, la obra de la presencial al online? ¿Cómo, cómo fue ese proceso para usted? Buenísimo. Para mí, realmente. ¿no? Sí, no, no me lo puedo imaginar. En, realidad. O sea, en en mi caso, difícil porque, bueno, gracias a Dios yo tenía, cristianes es eh, eh, bastante avesado en, en la tecnología, pero yo soy bastante nulo, como les contaba. Entonces, yo, yo siempre siento que, hoy se me fue Cristian. Pues, ahora sí que se oh, no, fue. Ahora sí que se fue. Oye, pero la, la foto igual que... La foto igual que... La, esa, no, la foto no, del huevo, se fue, pero se, se fue. La cabeza igual, la cabeza. Igual, ahí apareció, ahí apareció. Pero... Hola, amigos, ¿Qué, bien, tal? Bien, ¿qué tal? Soy Bernardo Bravo. Álvaro Morales. Nos sí, queremos invitar a ver nuestra nueva obra de teatro online. ¿Historias? Sí. Ah, gracias, Fakir, gracias. ¿Sí? Esa es la forma de cortar al que habla muy... muy, muy. Sí, no, no, no, está echando, sí. No, da. dale. no Ya a Cristian? <risa> y Alvarito, Alvarito, dale Y Álvarito, Álvarito, dale, dale. No, no, no, no dale, que, que lo que pasa es que lo que yo le decía a Cristian, que es súper jodido dejar en manos, sobre todo en la cosa de la actuación, en manos de la tecnología... Algo que en el fondo tiene que ser algo, como, como es eh, en el fondo el desarrollo de la actuación, algo muy vivo, dejarlo en manos de algo que no, no, no tenéis control en el fondo, que es súper riesgoso, Es riesgoso. Claro, entonces eso es lo que a mí me da, me da como nervio, ¿cachai? Pero ha sido interesante lo otro, que es lo que hacemos después, que hablamos con el público, eso para mí sí, ha sido uh -huh. fascinante. Súper entretenido. Ahí como que le da como luz también... de la cercanía, ¿no? Sí, porque además claro. hay gente Hola, que de repente de Punta Arena, incluso gente del extranjero que se conecta, que puede comprar la obra, que de otra forma no podría verla. Son no podría verla. ¿cachai? Sí, lo que, lo, lo que tiene de raro y entre comillas, fome o malo que, que es la distancia, el, el, el distanciamiento, eh, uno lo, lo, lo suple con otras cosas, como poder hacer el, el, este en vivo con la gente post-función, que, que a diferencia del teatro es. Más eh, cercanía, porque uno en el teatro recibe el aplauso, el público, la buena onda y cada uno para su casa. En cambio, Exacto. esto, esto te, te permite a ti, la directa, de una persona que te pregunte algo, que te, que te cuestione o que compartí experiencia que es muy simpático. Y lo otro que quería sumar a lo que muy bien dice Álvaro es que este formato lo obligó a uno también a, a convertirse un poquito eh, productor de su propia actuación sí. Cuando uno Pobre. trabaja sobre todo Claro, cuando uno está en televisión hay, hay un encargado del sonido, de la iluminación Del set, acá uno hace todo Todo, entonces, lo, multifuncional lo en, Claro, los ensayos son Nosotros hacíamos ensayos así igual En vivo y, y no sé pues, Me acuerdo haber estado decidiendo Con Alvarito qué, qué fondo ponía Porque hay un, hay un personaje que está en el no. exterior Entonces, oye, pone este cuadro, cambia esto Ilumina desde aquí, hagamos prueba Es bien claro. loco y, el, y cuando el resultado, por lo menos a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, ha gustado mucho la obra, uno Qué se bueno. siente igual doblemente feliz, orgulloso del trabajo. Digamos. ¿Y por dónde se puede uno ingresar a la obra? ¿Cuál es la página? Ya, esto lo voy a decir yo porque cada vez que lo dice Álvaro, manda para cualquier lado a la gente. <risa> lo mando a la obra de Rudolf por <risa> yo soy, amigo, soy amigo Rudolf, sí, sí, pues amigo de Cristian también. No, sí, yo soy amigo de todos, soy un tipo muy humilde. Güey. Hoy, sí. director, ¿usted nos avisa cuando tenga listo el video para mostrar la promo? Estaba mirando, estaba mirando, está, como a las 4 de la tarde va a estar lista más o menos. <risa> ah, es que yo quería ah. con audio. Quería que la pusiéramos con ah, audio. Está con audio, muy ya, buena. Teníamosla, teníamosla la triángula, para que la gente la vea, por pues sí, por pues lógico. Sí, porque verla nomás. más. Veremos. Historias de matrimonio. Cuarentena. En así cuarentena así a todos los que disfrutaron de nuestra obra en el Teatro Bellavista Ahora podrán disfrutar de nuevas historias de Nuevos personajes Y por supuesto con una nueva versión inspirada en la cuarentena y en las ya tan famosas videollamadas Las funciones serán todos los sábados de julio A las 21 horas Las entradas las pueden comprar en comediaplay.com Pueden comprar una entrada e invitar a toda tu familia Ahora si quieres dos, tres, cuatro, ningún problema, ¿eh? Les quiero contar que la obra se va a transmitir a través del sistema on demand, para evitar problemas con la señal, que el wifi, que se te cae el sistema, que el computador, que los teletipos, las señales de humo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que nunca se pierda la magia del teatro, esa cosa en vivo y en directo, después de cada función nos vamos a quedar conversando con la gente que esté ahí compartiendo. Para que sigamos riendo de buena gana y nos cuenten sus propias historias de matrimonio. Así es que los esperamos todos. Recuerden, todos los sábados de julio... ...y una hora... ...historias de matrimonio... Hola, amigo, ¿qué tal? Soy Renata Grau. Oye, muchachos, Buenísimo. una Buenísimo, qué pregunta. entretenido. Me fijaba que Gracias. la canción de atrás es del gran Julio Iglesias. La pusieron sí. de Adres por la opción de los bebés de Julio Iglesias? No? <risa> wea, wea, wea, todo el mes, todos los no? Todo no. el mes, todos los días. Todo el mes. Buenísimo. No, ¿Cuándo Julio? <risa> ¿Estaba estaba bueno. Me gustó uno lo que decía, se va Julio, ¿lo han visto? Sí. Oye, Julio Iglesias, cachorra que lo agarraste todo el huevo, pero es como un personaje de así, un ícono. Grande Julio Iglesias. Pero, pero Cristian, tú pusiste la música, ¿no? Sí, pero fue una feliz coincidencia nomás lo malo de Julio Iglesias. <risa> Julio. Se pero la obra planetas, va a seguir en agosto por el éxito que ha tenido, súper Sí, efectivamente, no ha ido bastante bien, la gente está contenta, bueno. está resultando y tú sabes que uno que no tiene acceso a grandes plataformas de publicidad eh, lo que más sirve en teatro es el boca a boca, digamos, y ya empezó a agarrar un boca a boca la obra, está llegando gente, nos hicieron una nota del Mercurio el otro día, nos invitaron bueno. del prestigioso Upa Chalupa entonces estamos estamos creciendo no, el día, el Hoy le voy a hacer el contacto llena. con el productor de esa bingo que es amigo mío, fantástico, que fantástico. Le, mando, le he mandado a Julito, le he mandado a varios de eh, nuestros invitados de acá. El 23 de julio. ¿Cuál es esa? El 23 de julio, la micro. Qué Oye, Alvarito buena. está mostrando el mercurio. ¿eh? Ahí está. ¿eh? muéstralo Muéstralo de nuevo Alvarito, que yo estaba hablando. Ahí, ahí está. Primera hablar del mercurio. Esta onda. ah Ay, qué wow. buena! ¿Eh? Ahora le, o, oye, ahora le gusta el mercurio, ¿verdad? ¿eh? <risas> ahora debería leer el mercurio. El del mercurio, ¿verdad? Que sirva para algo, que sirva para no, algo. No, no. Mira, tengo el viviente y el corazón también. <risas> oye, muchachos, ¿Cristian? vamos a ir a una, pre, una pregunta más, ya más íntima. ¿Cómo ha sido Bueno, Alvarito malito día, solo, pero tú, Cristian... ¿Cómo ha sido tu, tu vida familiar? Porque mira, el, otro, el otro día tuvimos la Karen Duke en Baile y nos contaba que dos amigas de ellas cercanas se habían separado en cuarentena. ¿Cómo ha sido tu convivencia con, con tu señora que ese y la familia y todo? Porque no es fácil eh, estar todo el día. Eh, es que, ¿sabes qué? Yo tengo la mala suerte, digo y lo digo de corazón, la mala suerte que, que, que mi señora tiene que salir todos los días a trabajar porque ella trabaja en un tema de servicio. Entonces... Tiene que estar ah. afuera, tiene que estar dando la pelea. Me fui, me fui. ¿Te Dice fuiste? Ahí... ¿Te fuiste? Sí. ¿Pensando en tu señora? No, me... <risa> Se nos a fue. Señora. De señora. Acabó. Ah. O sea, no hacía no, si un contacto de 24 horas, 24 horas. No, fíjate que no. no. Yo, yo, igual yo, me, me, de repente, aquí en la casa me veo un poquito superado, un poquito chato, eh, con ganas de, a, a, no sé, de, de quebrar un par de ventanas, digamos. <risa> de irme. <risa> Tengo ganas de separarme, no de mi señora, de la familia entera. No, sí, es verdad. Así no, sí, que El está... mejor estado es el de Alvarito, solo. Sí. Yo te juro que hubiera estado feliz. Hubiera tocado la cuarentena Oye, sola. Y a después, Uy, claro, sobre todo si tenía un par de perros, puta, la weá te anda. <risa> un mono, como el chiste, ¿no? El perro es mío. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ya, no, no, no, no, no, no, no, en la no, me cuesta mirarlo a los ojos en la mañana we. Ay, Dios mío oye, oye, Alvarito ¿Cuántos dirán que ganan ser los perros de Álvaro Morales? Ah. Muevete, no muévete perrito, no, muévete monito Muevete monito es que... Tengo caleta, saludos hoy día Tengo muchos saludos Claudia Clavamarí, Álvaro dale, dale. Morales es lo más rico que hay Ah. ¿Y de ¿Quién? Ah, el, su que perro. Quiero un aclamadito. Que me dé su, su Gmail por Zoom. Están escribiéndolo, perro. Están escribiéndolo. <risa> Podría rendirle el man. Gmail. Oye, ahí tengo una vida, mujer. Perro a domicilio, vale, te lo mira. Ay, qué sentidoso. Sandy Sánchez, buen día. Grandes invitados, son secos. Gonzalo bueno. de Argentina, buenos días. Vale la obra, me encanta, me encanta la Renata, es una exquisita. Pamela bueno. Infante López, los veo todos los días, buen día. Qué entretenido está el programa hoy, me he reído toda la mañana. Sí. Bueno, los buena, buenísimo, seguido. buenísimo, buenísimo. buenísimo. A propósito de Renata, bueno, bueno Cristian, pero sabes más que yo soy amigo de los Renata de cada uno de los chicos, de antes que saliéramos a la televisión. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar los tres? Bueno, Alvarito, ¿tú, tú has trabajado con la Renata antes? Porque Cristian, sí, tú no. No, no profesionalmente, pero nos conocemos mucho con los Renata. Le tengo muy, mucho cariño, además. Es muy buena onda, estira para arriba, sí, ¿no? Sensuales. De, de bueno, toda la vida, digo, de hace muchos mucho años. Oye, bueno, onda. cuenten, pues cómo no se conecta la obra, se quedaron ahí. ¿Sí? Ah, ¿verdad? Bueno. Oye, la obra está eh, los días sábados, se alarga como les decía, eh, porque andaba agosto? bien la venta. Tra, todo agosto, los días sábados a las 21 horas en la plataforma, horas? claro, en la plataforma comediaplay.com. Uno Perfecto. ahí ingresa, hay, hay varios eventos y tú eliges historias de matrimonio, la fecha en que quieres comprar, porque están por fecha. ¿Ya? Ya. Eh, compras ahí la entrada y con una entrada digamos tú la puedes ver en creo que hasta dos dispositivos dentro de la misma casa digamos dentro de la misma conexión perfecto y la pueden ver todos los que tienen la casa te fijas sí. por ah, ejemplo genial. tipo ¿no? y ha sido muy bonita esa experiencia porque también es eh, distinta al teatro pero es, es súper democrática te das cuenta porque cuatro mil pesos es una entrada bastante asequible barata súper claro una familia, cuatro, cinco personas la pueden ver y después en el Zoom están los cinco conectados ahí con la cabecita cerca del... ¿Y de, es para adultos o también niños? ¿La eh, recomiendan? No, yo creo que, que la, la censura, bueno, uno se autoimpone con esto de tener la censura, pero yo la sí. recomiendo de los de los 12, 14 años para arriba, para más, arriba. Que porque, sí, más que porque vaya a ser... Eh, censurable, lo que pasa, más que nada tiene que ver porque es un humor más para adulto, te fijas, no, no, no tiene nada reprochable, no hay nada extraño. Visualmente no. no hay nada raro, pero igual... Nada. Es como esto para un esté un poco más formado. Sí, no. sí, sí. Oye, muchachos, pero yo creo que esto, con todo lo difícil que ha sido esta cuarentena, yo creo que esto igual a la gente la puede acercar al teatro, porque yo creo que hay mucha gente que no va al teatro, Ay, que no, que queda lejos, que quieren en auto, que el estacionamiento quizás por esto alguna gente se va a acercar y quizás va a empezar después cuando pase toda la pandemia ir al teatro porque va a conocer de todo perdón hoy oh, tengo una otra vez tómate ahora, un ¿verdad? cafecito ¡Ah! toma agüita toma agüita ay perdón ay perdón no, no, no, quería, no quería salir oye pero la verdad es que yo creo que la gente se va a acercar al teatro porque eh, bueno es mucho más cómodo aunque no tiene la misma magia de estar en mí y en directo sí Álvaro, por favor, te escuchamos. Yo y No, no, decir. no, es que yo creo que justamente eso es lo que te decía yo con respecto a la, a la posibilidad de tener eh, tecnología. Y es que, como todo el mundo hoy en día está conectado, eh, gente que a lo mejor sí. nunca ha podido acceder al teatro, incluso Exacto. por distancia. Gente de regiones, claro, sobre claro. todo, mucho que agradece poder ver algo de Santiago, porque está todo atomizado acá. Entonces, claro. esas personas... Tienen la posibilidad de ver a actores que han visto, no sé, porque todavía hoy hacen teleseries o en otros lados, que los conocen, uh -huh. y poder además interactuar con ellos, yo creo que eso es lo más entretenido. Y para nosotros es súper, súper agradable poder hablar con gente que de repente es la primera obra que pueden ver desde Santiago. Sí, pues. Súper sí, novedoso, muy entretenido eso. Qué buena. ¿Y cuánto sí. dura la obra? Es. ¿A qué hora es? Como dos horas 30, más o menos. No. <risa> Oh, la media cuestión la media performance el primer el acto porque el segundo eres. es más corto ¿eh? claro la dirigió Gerson oye, la dirigió Gerson oye, que pillo yo Ah, un director Ay. oye ¿sabes ¿Latero? qué? quería, yo, eh, quería también eh, hacerle un comentario con respecto a lo que estáis diciendo Kiwi, que Dígame. yo creo que este formato de algún modo llegó para quedarse ¿eh? porque uno sí. al principio siempre dice, oye bueno, ya va a pasar esto y ya se va, y vamos a volver a la sala efectivamente vamos a volver a la sala cuando pase todo esto, pero yo creo que este formato nos va a obligar sí. a, a porque porque es verdad lo que es algo democratizó, hay muchas veces hay empresas o municipios que no tienen los recursos para poder Exacto. llevar un montaje teatral levantar Ay. todo lo que es una escenografía actores, pagar pasajes, estadías qué sé yo Claro, claro. Eh, y esto nos va a permitir estar eh, cercanos fíjate que el otro día justamente en la entrevista del Mercurio yo decía, es verdad que uno se puso a hacer esto eh, porque necesita trabajar, generar recursos, pero también hay otro tema, Ay. digamos, que es muy importante, que es uno como actor, le gusta estar con la gente, con la cercanía, de, de escuchar a la gente, de, de absorber su experiencia, para, por ejemplo, en mi caso, después tratar de escribir algo, no sé. ¿No? Y, y esa búsqueda ha hecho de, a, a descubrir esto de manera positiva, ¿no? Lo que tiene de negativo esto, de algún modo también lo tiene de positivo. Oye, oye, un ratito. Tú dijiste en el Mercurio porque yo no, yo no leí ninguna de esas weas que dijiste. <risa> aquí, no, aquí no aparece nada de eso. No, no, no. Es que, Álvaro, eso viene un reportaje que me hicieron a mí solo. <risa> Allá, en las páginas centrales. <risa> en economía y negocio. En economía y negocio. <risa> Tecnología. Oye, Alvarito, al principio dijiste que me, me, me, me alejé de las teleseries. Y eso es como una edición para siempre no quieres ser más teleseries porque tú has hecho muchas. No lo, es que, no, lo que pasa es que no, ocurrió que cumplí 50 años y en ese minuto bueno. venía ya como una, un bajón grande en todo lo que es audiovisual y los, los, digamos, los canales de televisión ya no estaban uh -huh. produciendo o muy teleserie. pocas teleseries hechas por ellos. Entonces yo de repente dije, bueno ya, yo creo que llegó el momento un poco de distanciarse, o sea, tomar un, un camino que tiene que ver con mis propias necesidades de, de volver a tener una nueva aventura para mi bueno, segundo tiempo claro. de la vida, digamos, suponiendo que este sí. sea un partido de fútbol. Entonces ya estoy en el segundo tiempo y estoy en los primeros cinco minutos, tal vez. Todavía puedo dar vuelta el partido. <risa> Sinceramente yo creo ves? que está en el alargue, pero bueno. Sí, claro. <risa> sí. Espero, espero, espero que no nos vaya a que No nos vaya a no llamar a los penales, por, sería por favor. <risa> Oye, Alvarito, ¿cuántas le sería hecho? Muchas, lo cierto? Mucha. Más o menos cuántas han el, el número, ¿no? Calculo que como 25, vamos. ¿Y ah. cuál es el personaje el que más te ha gustado de todos los que has interpretado? ¿O todos son como hijos para ti? ¡Echai, de la <risa> buena! No, eh, a ver, mira, yo creo que hay dos: uno que el que más me ha gustado y el otro el que, el que me ha dado más eh, créditos, digamos, por así decirlo. Bueno, obviamente ¿Ya? que el de Martín Ortúzar es el personaje que, eh. para mi gusto, estuvo mejor desarrollado, pero no. Digamos, no es, no es solamente por mí, sino porque había un buen guión, había una mirada de dirección, había una estética, había un equipo muy grande, y todo eso se confabuló porque fue una serie muy bonita y muy vistosa. Pero el personaje que yo mejor lo pasé fue un personaje de comedia, chiquitito, que hice en socias con Marcelo Alonso, y, y ese, para mi gusto, fue el personaje donde yo mejor ¿Sí? lo pasé. Sí. A mí Me gusta la comedia, me Sí, se nota. Sí, es bueno chistoso, chistoso, Alvarito. Sí. Es chistoso, Alvarito. Es como un galán chistoso. Se ve, ¿Ah? <risas> y es más diablo que uno. <risas> eh, oye, chicos, ¿saben que les tengo una sorpresa? Nosotros tenemos una sección que es de tarot. Entonces, les quiero presentar a Romina Ortega, que lo que ella hace con nuestros invitados les saca el arcano personal. Eso, como que te marca en, ¿En todas serio? las cosas que vienen para este año, pero para eso vamos a necesitar su fecha de nacimiento, que no se los pedí al comenzar el programa. Ah, no, no se ponga con. ahí tenemos a Romina. Hola, Romina, ¿cómo estás? Ya te pusieron hueones, ya, ¿no? sin fecha de nacimiento. No quieren dar el año. Ya empezaron con hueá rara. Ya, ya empezó la hueá cochina, ya. Oye, Hola, eh, Romina, ¿me escuchas? Hola. Hola, buen ¿Cómo día, Romín? ¿cómo estás? Bien, acá riéndome con ustedes. Sí, te reíste hola, mucho. ¿Cómo estás? Hola Álvaro, hola Cristian, Kiwi, Clau. ¿Cómo está amiga? Bien. Hola. Hola. Romy, ¿qué necesitas para verles el arcano personal a estos caballeros? Las fechas de nacimiento, si se puede. Sí. ¿Quién bueno. la va a dar primero? 24 de abril de 1973. 24 de abril. Del 73. ¿Y Álvaro? 63. 14 de septiembre de 1990. No, no, Buena, vos. Augusto Chuster. Chuster. 14 de septiembre de 1968. Bien. Muy bien. Oye, muchachos, mientras la, la, la Romina ahí le está sacando la arcano, les quiero decir que bueno. para su cumpleaños tienen que pedir kiwi tortas, mi nuevo emprendimiento. Yo les llevo la torta a la casa, muchachos. ¿eh? ¿En serio? En sí, septiembre, si celebra el cumpleaños no. con sus perritos, te llevo la torta. Pero, ¿Estás hablando en serio? Sí, pues tengo un emprendimiento sí, pues de torta. Lo sí, con Miguel torta. Yo mismo la voy Yo no la hago si no soy experto como tú, chef. Pero la hace un, un chef brasileño y nos ha ido bastante bien cicando todo de aquí termino y a repartir torta todo el día, compadre. Mira que bueno. chulo, qué chiquitín. Sí, pues, sí, pues cuenta tu anécdota mientras tanto aquí, eh, De la Oye, niña sí, que te pero, compró una sí, torta pues... y Cuenta. No, te No, te iba a decir que, que, que, como es la vida, porque tú siempre has sido tan pastel. Cierto, <risa> <risa> <risa> <risa> bien. <risa> <risa> <risa> perfecto el emprendimiento para el kiwi. <risa> Está buenísimo. No, pero sí, es que así es una escuela. A mí siempre me gusta el contacto con la gente y todo. Así que, aparte de que es un, un trabajo, lo paso también, ya doy las tortas, le canto el cumpleaños feliz a la gente. Aparte, que en un momento, no sé, pues, el otro día me tocó un, un matrimonio, estaba de aniversario, cumplía 46 años de matrimonio, y la, la torta me la compraron la hija, que no los no lo pueden ver a su papá como hace cuatro meses. Entonces, hay un acercamiento muy bonito. Ahí, Ay, hay bien. toda una cosa emocional, así que estoy muy contento con mi emprendimiento. todo creativo! ¿Sí, ¿En serio? Está bueno. La, la gente ahora cuando... Me, mi, mi, bueno, mi hija me toma los pedidos de las tortas, mi hija Camila. Cuando hace el pedido de la torta, el tío dice ya, y le pasa el Facebook y el Instagram, para que yo después suba un video y lo etiquete, ya o sea ya... ¡Ah, ya! Yeah. <risa> para la producción! Para la producción! No, bro, ha sido muy, muy, muy bonita experiencia, así que estoy muy contenta con kiwi tortas. Ya, Romina, estamos listos. Ya. estamos listos. Oye, Romina, antes de empezar, te quiero decir que John Tavares, no sé si lo conoces, dice, ¿Ya? hola, Romina Ortega, te estaba esperando. Ay, mire, bueno, gracias. A ver, a ver, a ver. <risa> a ver, Romina, <risa> te estaba esperando. Tengo, ¿Tengo, ¿tengo mi pipo Un saludo eh? para él, mándale un ¿Eh? saludo que sea. saludo John, un beso. ¿Es eh, cliente eh, tuyo? Sí, es un amigo mío. Sí. Ah, sí. qué bueno. Son mis comodines te, te, te que te, te yo te pongo, te. pongo para que me, que me manden saludos. Palo <risa> blanco. Ah, vamos con el amigo. Palo blanco, blanco, sí. blanco. ¿A quién le va a hablar primero? ¿Alvarito? O? A los dos. A los, yo sí, a lo, los dos. Uno a los dos, primero. ¿A quién? Sí. Qué interesante. pasa es que. dale. Ya. Voy a hacer una combinación, eh, como están trabajando juntos, a ver cómo se llevan desde el punto de vista laboral. Perfecto. Cristian, eh, vos tenés la carta de la Emperatriz. Con esta carta naciste. ¿ya? Siempre te va a acompañar esta carta. Este es tu arcano, tu carta. Y Álvaro tiene el arcano de la fuerza también. Siempre va a tener esta carta eh, en su vida, ¿no? sus características. Entonces, ¿cómo juntamos la Emperatriz y la Fuerza? en proyectos. La emperatriz es como la que crea, ¿no es cierto?, la madre fecunda, que eh, siempre está eh, pendiente, preocupado, que en este caso sería el rol de Cristian, ¿no? Eh, muy imaginativo, muy creador, siempre pendiente, preocupado de su equipo. Por otro lado, Álvaro, eh, tenés la fuerza de tu lado, ¿qué significa eso? Que vas poniendo también eh, la pasión en los proyectos como que quizás Cristian es más eh, emotivo, o más, eh, ponele, eh, no sé, que quiera irse mucho por las ramas, a veces muchos proyectos juntos, y Álvaro aterriza un poco los proyectos, y empieza a decir, no, a ver, bajemos, aterricemos, eh, no sé cuál tendrá Renata, quizás ahí la composición de los tres en esta obra de teatro, pero por lo menos los dos tienen muy buena combinación. No sé, Cristian, si te hace sentido, La Emperatriz es una buena carta. Bueno, la fuerza también, ¿no? Pero la emperatriz es como la madre del tarot. la ¡Buena! ¡Buena, pelado! Sí. Muchas gracias, sí. ¿Qué sí. eran pensando? Sí, estaban. De hecho, pensé que no se escuchaba. ¿Cómo estamos? Súper atento. Sí, súper atento. Y también estaba escuchándote y fíjate que es bastante asertivo y además escuchaba... Lo, de, lo que describías de, de, de Álvaro y efectivamente hay un complemento muy interesante en la forma que tenemos de, de trabajar, digamos Exacto eh, sí. porque bueno, las cartas como te digo se van complementando, hay energías que son súper compatibles, hay otras que cuesta un poquito más, pero en este caso la combinación es buenísima ah, no, como, bueno. que, sí. como que fluye también eh, no son cartas que se ponen en contraposición y de discusiones fuertes, la, la emperatriz es, es muy contenedora si existe una dificultad en el grupo, siempre va a ser la que busca el equilibrio, pasar por alto y avanzar. En el fondo eso es, siempre como en, en, en la idea de construcción. Genial. ¿Quieren hacerle alguna pregunta, Romina? Aprovechen. ¿De ¿Algún tipo? Dale, Alvarito. ¿Se han visto el tarot alguna eh. vez? Créele en las cartas, no. muchachos, no? Sí, algunas <coughs> veces. ¿Cómo? ¿Creen, ¿Creen en el tarot? Entonces... Oh, no. O sea, a mí siempre me han interesado las cosas más esotérica. las esotéricas, pero no, ya. digamos, así como... Sí, lo encuentro entretenido, lo encuentro interesante. O sea, ¿Tiene alguna pregunta me para Romy o no? Súper relevante. En este minuto no se me ocurre nada, pero porque soy de mí, ¿no? Siempre Oye, se... yo... Sí, eh, quería preguntarle si tiene... Es tan difícil, ¿eh? pero eh, según las cartas, ¿qué, qué se puede esperar del, de lo laboral eh, con respecto a este tema de cuarentenas, de pandemia, de de infecciones, de cuidarse, estar incierto, sobre bueno. todo, eh, es un poquito egoísta la pregunta, porque uno quiere saber desde el del rubro de uno, ¿no es cierto?, qué, qué es el teatro y la entretención. Claro, y probablemente la entretención sea uno de los últimos que le importe echar a andar en general, digamos. Claro. Eh, pero, pero por ese lado, digamos, ver, de ver un poco qué, qué pueden decir las cartas con respecto a eso. Mira, sale una combinación, acá les voy a mostrar, el mago, que es aquel que tiene todas las herramientas. O sea, todo puede seguir funcionando. Cuando los escuchaba eh, hace un ratito decir que esto quedó, eh, vino para quedarse. O sea, mm -hmm. efectivamente, eh, no es que vamos a volver, esperemos el paso a paso y en tres semanas todo vuelve a la normalidad. O sea, ya no va a haber quizás esa distancia eh, normal, pero sí la tecnología efectivamente llega para quedarse y lo que importa acá es cómo eh, aprovechamos esa tecnología. Es sacarle el, el jugo a, a esto que es tan interesante que puede llegar a más personas, claramente de otra forma, ¿no? A mí tampoco me gusta todo el online, también me gusta lo presencial, el, el contacto, claro. pero también ver las ventajas, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, el teatro tiene muchísimas opciones. Si sí, lo que faltaría por cuadrar, según lo que yo interpreto, es como el tema más financiero cómo cobrar entradas, cómo, cómo generar recursos a través de la tecnología. Por ahí creo que eh, falta una mirada de producción, una productora que se encargue más como de estos temas eh, más comerciales. Perfecto. Pero una vez que, eso, que ya, me imagino, se está trabajando, una vez que se encuentre, es como que el teatro igual entra en este, en este ritmo y, y se va por un tubo. Pero falta eso. ¿Cómo hago para generar ingresos? Eh, ¿Qué plataforma puede ser mejor? Yo creo que están trabajando, hay muchis, deben haber muchísimos empresarios, productoras, etcétera, que deben estar imaginándose cómo, cómo volver, ¿no? Efectivamente, sí. Oye, Muchas muchachos, a propósito de, de ingreso, dentro de todo lo malo, ¿a ustedes les favoreció que están repitiendo las artes teleseries también? Porque ahí les caen sus su molacos, como se dice, ¿no? Que eso es bueno. Ah, cuando ustedes. repiten las teleseries. Claro. No. Total. Sí, pero no tanto, sí. porque algunos, o sea, la mayoría que ve, ve a través de por ejemplo de YouTube Ya Ah, como en el caso de la querencia, porque ¿Escucharon? la están repitiendo por YouTube Claro, pero eh, claro, Hay muchas por YouTube y ahí hay un... Sí. Pasión además ya estoy en no... ¿Aló? Disparo usted, disparo yo <risa> No, pero ¿Aló? Alvarito, pero tú en, en la tarde estás dando una que estáis tú en la que tenéis como la compraventa de, de auto, y yo he visto. El mega. Sí, ¿Me escuchan bien? Sí, ahí no. me sí. escuchamos. Yo Hoy te escucho. Sí. Con, estoy con delay. Sí, está con sí. delay. Sí. sí. Pero bueno, pero en, la tarde está, en la tarde está una en la que eh, eh, tienen una compraventa de, de auto, estás con la Iana Rodríguez y Cristiancito está con la perdón de otros pecados, que todavía no lo matan por eso, ¿no? Que no, esa van no, no por televisión idea, ayer. Sí. Sí, sí pero, pero igual Kiwi no, no, no cree, hay que o sea, uno no le agradece enormemente que, no, que, no. que venga algún tipo de retribución, porque de algún modo eso es lo que se cubre, ¿no? El, el derecho a imagen. Eh, Chile Actores, que hace un trabajo impecable, se encarga de, de ver esos fondos y después de, de pero, pero pero no crea, no, digamos, sí, a nadie le sobra dinero y todo bienvenido, digamos. Pero, y, y además, por ejemplo, que se transmite este año tiene un pago el próximo año. No ah, es instantáneo. Ah, eso no es visual. va con un año de desfase. Ay, ay, ay. No. Oye, o sea, porque el, no el, es el tan el maravilloso. Día, pero pero también hay creía... mucho vacío. En... Uy, estamos con el problema de audio, parece no. Estamos con el de audio, chacho? parece ¿No me escuchan? ¿Albarito o escuchan? Yo te escucho aquí, ah, güey. Otro... Hace dos semanas yo, atrás. yo también. Hace dos semanas atrás estaba viendo que Soltes Mega, que es el área más dramática más grande de este momento, despidieron a 150 personas. Ya se, ya, todo el área dramática. O sea, o sea se cerró, se el área dramática de Mega claro, se, lo más se cerró. y Se probable que experiment... O sea, y, y, imagínate lo que le pasa a uno como actor. El área dramática más importante de Chile cierra. O sea, uno sí. queda como... Sí, ahora, el género ficción se va a seguir haciendo. Lo que más se está consumiendo en el mundo sí, ahora es ficción. Sí. Lo que pasa es que es que van a tener que, como todos, eh, reacondicionarse, volver a entender cómo funciona el mercado, volver a hacer nuevos productos. ¿Y lo que serie es serie que, se reactivará en Chile? Sí. ¿Lo que es serie? Yo, yo creo que para allá va un poco la cosa, Yo creo ¿no? que eso va sí. más, tiene más futuro, ¿no? Bueno, está quedando por yo, Amazon, yo, sí. la jauría, todas esas cosas que se están haciendo con, con producciones internacionales. Sí, además que, ¿sabes qué? Se está haciendo en Chile productos... De muy buena factura De muy buena calidad Digamos, la recomendación viene de cerca Hay, muy buen, sí. hay colegas muy buenos y talentosos digamos, Pero, pero aparte de los buenos actores Hay, hay muy buenos equipos técnicos hay, hay profesionales de lujo Acá para hacer trabajo Audiovisual eh, Llámese teleserie Llámese serie, ficción sí. Documentales Sí. Pero, muchachos, en el, el, mega, el Mega quedaron con, creo que dos, tres, tres series a, a medio camino. O sea que se supone que las tiene tienen que reabrir la área dramática hasta otro año o cuando pase todo esto. Lo para, que pasa aquí, we, que, lo que lo que se pretende hacer, eh, esto es una locuración mía, no tengo certeza, pero lo que están haciendo los, los otros canales fue externalizar el, el tema. Entonces, yo creo que sí, vamos a Claro. Hacerlo no, con Desde, otras productoras también. desde sí. afuera. Yo, cuando hice la práctica profesional. En TV en el año 80 y, el año 88, mi un, un, un compañero mío de, de práctica en el mismo programa, Pablito Ávila. Y Enrique Bravo, ¿Ah, ¿sí? otro director de teleserie lo ubicaba en Enrique Bravo, no? Claro, sí. Sí, sí, pues, sí, compañero mío de INCASEA, hicimos la práctica juntos y Pablo Ávila. Mira, Enrique Bravo. ¿Estudiaste en la, televisión, la, la, en el INCASEA aquí, güey? Sí, pues, ahí estoy de dirección y producción. Con Felipe, ahí te hiciste amigo pues Felipe con Felipe. Bueno, sí, pues, claro, y ahí está. Ah, sí, está todo enrique todo. Bravo, que es de, que de Valdivia. ¿Qué decías, qué decías, Alberto? ¿Hiciste todos los cursos? Era, oye, eran, Terminaste. Dos años, ¿no? eran dos años nomás, Si Era técnico. Ahora estoy Terminaste. Terminaste. Sí, sí, sí, sí, nunca. Tampoco. Ah. Oye, y a propósito de productores, vi? yo cuando, cuando, cuando, cuando, productor, al último, cuando. A propósito de productores, cuando yo fui al, yo tengo un amigo que es productor del, del Mega, el Pato López, gran amigo mío, y cuando fui a su matrimonio estaba sí. Alvarito Morales. Este fue el año del, del, del, del, de los Pincheiras. Y yo lo miraba, Alvarito, así, ¡ay, oh, el famoso! Pero no me pesco mucho. Bro. Y medio Oita, vino. ¿Estuvo bueno ese matrimonio? Bueno, ¿Ah, pues buen pues, buen ¿no es matrimonio? estupendo. Estupendo, no, estupendo. Matrimonio. Matado más corazones. Ah, estaba, bueno, hasta Francisco. el día de hoy también. <risa> el pato lo miraba, oh, ya era amigo mío. Soy de los cuarteles de invierno. <risa> ¿Sí, ¿Tú me de <risa> decir algo que lo interrumpí, <risa> amigo mío? Sí, ¿Cómo? sí, algo iba a decir. No, no, no, ¿Qué? no no no ya ni me acuerdo en verdad y a seguir eh, dando la lata güey era una tontera una... de, de sido un chiste sido un chiste oye cómo crearon este guión de esta obra de teatro cómo fue la inspiración mira nosotros con la Renata hicimos una obra sí. que se llamaba historias de matrimonio eh, que fue un exitazo afortunadamente estuvimos dos años en... de hecho si no fuera por en esto castelera, sí. todavía todavía la estaríamos la fuiste a ver sí Ah, qué bueno. ¿Estaba bien, Claudia? ¿Ah? ¿Con ¿Qué, ¿Qué te importa? No porque Álvaro la fue a ver con los Cuando perros. Turno. Álvaro. Ah, no. <risa> es como cola la Es como cola <risa> Claro. Oye, bueno, y, y siempre pensamos, Claudita, en que podíamos hacer una segunda temporada, una segunda parte. Eh, como re, porque la verdad que. Eh, una obra que habla de problemas de pareja, y nos dimos cuenta que problemas de pareja son tan infinitos como parejas existen, entonces es un tema inagotable. Sí. Y bueno, y, y vino todo esto y, y se nos dio la, digamos, de manera natural, y, oye, ya que estamos en esto, ya que tenemos nuestro nombre, ya que fue un éxito, bueno, sigamos por ahí. Y después dije yo, como este formato también es bien complicado, digamos, tratar de hacer teatro donde uno ve weón, a, la, a la gente en. En, bueno, en solo, la, ve, digamos, la en claro, como, hay que actuar en la pura cara, bien, bien ¿Sí? televisivo, por así decirlo. Se me ocurrió la genial idea, la brillante idea, una idea que yo estaba iluminado ese día de invitar a mi gran amigo a Álvaro Rudolfo, que no pudo. Y... <risa> Qué pesado, no pudo, no pudo, no, no es que no pudo, no le creí yo. Le sí, <risa> puso ficha y Alvarito Morales confió ciegamente y se unió. Ah, yo pensé que era hecho un casting, no, lo no fue con casting. Fue a Deo. <risa> <risa> Oye, Faquir, ya son casi las días, lo retiremos Podemos, podemos eh, mostrar nuevamente la promoción de los chiquillos. Sí, ¿Para que la... por favor. Sí. sí para no, que que una... la el sábado, sábado señor. Se tu propina es mi sueldo. Se va, vamos, vamos. Somos amigos, no somos amigos. Es que le comía a los perritos. Es, no sé, ¿Si el manito le da comida todos los días. <risa> no, hay, no hay comida, pero por lo menos hay picoteo. No hay comida, <risa> pero por lo menos hay picoteo, ¿va? Que eres terrible. El cristiano el humor, güey. Ay, la promo, ¿no? Sí, sí la está, ahí viene, está, ahí viene, va, viene, va, viene. va, la está editando, la está editando. Ahí está la está 3, 2, ahí 1, está, 1, promo. No, oh, no. ah, ah, de... a ponerle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 ¿Qué tal? Chao, chao, chao. Bueno, recordamos eh. la invitación Alvarito, Cristian, invita a la gente para este sábado antes de despedirnos Queridos amigos que nos están mirando espero que podamos encontrarnos en Historias de Maltrimonio una obra muy ágil muy entretenida y que después podamos conversar y que nos cuenten sus propias historias de matrimonios que lo pasemos muy bien con eso Vamos a estar todos los vier... perdón, sábados, eh, de... bueno, el que queda de julio y todos los de agosto a las 21 horas, la, la entradas por clomediaplay.com. Y, y, y quiero decir algo, la, la se transmite on demand, para, justamente como decía el spot, para pa evitar las caídas de sistema y todo eso. Entonces, uno puede comprar una entrada y la puede ver desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana, o si la queréis ver de nuevo okay. te la podéis repetir al tiro. Para poder participar del Zoom, eso sí... Hay que tratar de partir viendo a las 9, porque a las 10 es el Zoom en vivo. Eso. En es. vivo. Sí, pues de 9 a 10, irme, quería decir esperamos. Que había, había salido una carta, Álvaro y Cristian, sí, que un consejo para tener más eh, participación con el público, de las historias, quizás puedan hacer un concurso también en línea, que cuenten ah, las bueno. historias y esa se podría hacer alguna adaptación como un consejo sí, del tarot, claro. como un tema de, inter, de, de tener más contacto con, online con las personas también. Está buena. ¡Qué buena! Qué ¡Entretenido! Compuso. Oye, tengo tantas historias Gracias, para Romina. contar. Gracias, Romina. <risa> Oye, la Claudia se ha casado como tres veces. ¿Qué tengo para darle un guión de una hora? <risa> Oye, muchachos, les queremos agradecerse que han hecho un, un sacrificio, la clase temprano espero agradecer por la buena onda, el humor de Alvarito me ha sorprendido, bueno, Cristian lo conozco, va muy divertido, así que se le agradece, le traemos todas las buena energías, muchachos, y que le siga yendo muy bien, así que... Bueno, gracias a usted, vida. gracias y Kiwi, gracias Claudita, gracias Romina, eh, bueno, espero verlos pronto, y vayan a ver la bueno, métanse a ver la obra. Sí, sí el pues. sábado, vamos a estar ahí, ¿no es cierto, Kiwi? Con Vamos un a... Baileys ¿Te tinca? ¿Ciwi? <ríe> Ay, no, yo soy, pisco, ¿Ah? yo soy piscolero Yo le la hago la piscola la Sí, piscola. tú le das a la piscola de litro sí. Yo, el Baileys chiquitito Y vemos la hora de teatro ¿Te tinca? Sí, ¿ves? perfecto Ya Genial ya aquí, Oye, sí, Un besito bien. Gracias por estar en Upa Chalupa Levantando la mañana De todos quienes ven Claudio Muchas se, se gracias quiero mucho se quería, se quería despedir Cristian Cristian, se ¿sí? no, no, no importa Sí, con que se <ríe> fie la clave <ríe> Claudio, se me voy la media corta. Ya te, te corté el rostro, perdón no te escuché dale, no, no, dale, no. dale, dale Nada, no, nada, me sumo a lo de Alvarito eh, muchas gracias por la invitación estamos disponibles cuando quieran sería bueno eso así partir tipo dos el día eh, sí eso mismo le digo el kiwi Un abrazo los todos los días a las nueve un gusto Claudia no tenía el, el placer de conocerte y ha, ha sido un eh, ¿qué te digo? salió el sol esta mañana oh. ay, ay. Ah, ya. El, el arjola de las tablas. El ah, hermoso, simple. Muchas gracias por no, la invitación, muchas gracias, ti, Romina. Yo sabía de ti, yo sabía. Gracias. Bueno, chao. Oye, oye, kiwi, y a ti, licito. gracias por hermanito. De nada, de nada compañero Cristian, compañero. <risa> <risa> Tenemos que salir a marchar. ¡Vamos a la marcha! Vale. <risa> oye, aplauso de marcha, yo me marcho rápido porque quiero agradecer a, al empresario Lucho Paquena que no me no, no, compró estas tortas y las está donando y ahora vamos a entregar a las tortas a las ollas comunes en Quilicura, Así que de aquí voy a Quilicura si le dan toda la gente de la donación de tortas de Lucho Maquena. Romina, besitos. Besitos Romina, gracias por todo. ¡Sos! Gracias por estar. Ya te fuiste, Kiwi. Vi tu trasero. <ríe> te diste vuelta. <ríe> Ay, Ay, no sé. Muy, ya, no ¿Te Dios mío, decir. este hombre, ¿qué voy a hacer? la vaca ¡Ay, oh, qué rico ya! Chao, besitos. Chao, chao. que estén muy bien. Chao, Los chao, quiero chao, chao, que chao. tengan Ay, un chicos. lindo día. Igual, chao, bonito. gracias, y gracias por la sí. chao, invitación. Chao. Chao, Claudita.